Bueno, pues tenemos aquí a José María Campos, que se dedica a... Eh, doy talleres de formación de educación emocional. Vale, pues le voy a dar el micrófono y él durante un minuto aproximadamente nos va a contar en qué consiste eso que hace, que es tan interesante. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, ¿Cuántos de vosotros habéis dejado cosas importantes para hacer para este tratar aquí? muy oh, bien, vale. Pues vamos a ver. A... A quiénes de vosotros le gustaría trabajar en aquello que le gusta, que le dé dinero y además que aporte valor para ayudar a otra gente a hacerlo, estupendo. Mira, yo podía decir lo que hago, la eh, que me dedico y tal, pero creo que podríamos hacer un ejemplo, sería más fácil. El ejemplo es una de las cosas que hago es eh, cómo manejar el, el escenario, cómo moverse en el escenario o cómo recibir los aplausos. que me dijo una mía? Eh, ¿Habéis visto los artistas cómo reciben los aplausos? Cada vez que mandamos un pensamiento, que hacemos una acción, es una energía que transmitimos. Veréis, muchas veces, hoy aquí esta tarde y en otros lados, enviamos aplausos. dais un aplauso. ¿Me dais un aplauso, por favor? Ya sí. gente recibe el aplauso. Otros se meten la mano al bolsillo, otros no saben qué hacer. Deme un aplauso ahora. Ve y los artistas abren las manos, les enseña a recibir el brazo porque recibo toda vuestra energía. Eso me llena ya de energía para toda la tarde y la noche. Y cosas como esta, tan sencillas lo que se enseña, o como por ejemplo si alguien hace una pregunta por aquel lado... Hazme una pregunta. ¿Alguien? ¿Se puede levantar alguien de ahí? A ver ese señor ahí... Por favor, levántate un momento. ¿Puede? Sí, sí, por favor. Hazme una pregunta, la que quieras. Vale. Tengo 44 años, estoy muy orgulloso de ello y he hecho muchas cosas en mi vida. Y entre otras de ellas, pues ayuda a la gente a vivir mejor. Porque trato de que conecten con su talento, lo desarrollen, lo convierten en una habilidad y se ganen la vida con ello. Muchas gracias. Un aplauso para este hombre que ha hecho una pregunta tan interesante. Si vosotros me veis, me vengo a este lado del escenario. Porque si me voy para allá y hablo con él, toda esta parte la dejo como olvidada. Y os ponéis a guasear o otras cosas y tal. Lo que se trata, el tiempo que esté aquí, con, con tener vuestra energía y vuestra atención. Pero no abuse. No, no abuse. <ríe> bueno, broma, hay un aplauso aquí para Andy que están haciendo muy buen trabajo. Estupendo. Gracias, gracias. Vamos con el siguiente. Pásale el micrófono, por favor. ¿Cómo te llamas? Eh, Gabriel, Gabriel Núñez. ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu empresa? Pues, mi empresa es esta revista en papel, que se llama Boronía, y por lo que me siento aquí como un hereje. Vale, estás, de pre estás preparado, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento un hereje porque yo soy un talibán del papel y le tengo mucho rechazo al, a las redes sociales y a todo esto de lo que se está hablando aquí. Eh, le tengo mucho rechazo porque hace unos años todos éramos diseñadores, luego todos éramos DJs y ahora todos somos community managers. Entonces... Eh, ...confieso también que, que ese rechazo viene del discurso que yo veo un tanto milagrero... ...y súper guay y divertidísimo, que a mí me echa para atrás... ...a mí con todo los respeto a Andy, lo de los pitufos y las camisetas... digo, mañana me tengo que ir antes, es verdad, porque tengo que coger un tren... ...no me, no me llena, eh, me, me echa para atrás, ¿no? Pero eh, he sido un defensor del papel... Eh, ...esta es una revista de arte contemporáneo en un formato anacrónico... ...lo cual no, no sé si tiene mucho sentido... Es una revista donde participa gente estupenda, Miquel Barceló, Enrique Morente, Sony Youth, eh, Suso 33, Los Planetas. Habla de lo que, lo que nos gusta a nosotros, a los que lo hacemos. Sale cuando puede, no tenemos distribuidora, eh, no tiene periodicidad, a veces tiene este formato, a veces tiene otro. O sea, es una revista, eh, lo que no se tiene que hacer para tener una, una empresa ni una editorial. ¿no? Entonces, eh, a pesar de ese rechazo, hemos empezado a asomarnos a Internet y... y ...esa herejía pues se está, se está apagando... ...yo estoy empezando a convertirme... ...estoy empezando a evangelizarme... ...en el mundo de internet... ...hemos visto las posibilidades inmensas que hay... ...y las estamos aplicando en el próximo número... ...que se llama Te lo juro por la crisis... ...es una visión de... de la crisis como excusa... ...con muchos colaboradores basado en... ...fundamentalmente en la obra de un autor malagueño... Que se, ...que se llama Cristóbal Ruiz... ...que es guionista, periodista, escritor y... ...y pintor... ...y es un número que por supuesto vamos a editar en papel que lo vamos a repartir gratuitamente, como solemos hacer casi siempre que podemos, y que vamos a financiar por crowdfunding o crowdfunding o como se llame, vamos a hacer un flash mob también, que es muy moderno, y ya se puede ver un avance en boronia.es. Yo creo que va a ser muy divertido y muy interesante. Muchas gracias. Hablaba tu compañero de transmitir energía y tú la has transmitido. Ha sido un ejemplo de ello. Pasamos con el tercer participante. Hola. ¿Cómo te llamas? María José. Aquí no hay nadie. Era una cosa. Eh, y... Espera, espera, espera. Tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu empresa o tu proyecto? Pues yo vengo de una empresa de formación y lo que pasa es que busco entre los del público un asesino a sueldo. Vale. Porque mi segundo compañero me ha dicho que iba a aburrir a la gente y que yo luego iba a levantar el escenario y ahora yo qué hago con lo que han hecho los dos de presentación. Vale, ¿Qué vale. os cuento? Lo, lo tienes complicado. Te dejo con eso. Lo él que, que hago, hago es muy aburrido. Somos una empresa de formación y hemos venido al congreso pues para buscar colaboradores. Primero, y segundo, pues para ofrecer nuestros servicios a las empresas. Como nos daban la oportunidad de hablar en un minuto de networking, pues solamente que sepáis que soy una tía muy maja muy accesible y que luego habléis conmigo porque a mí no me va a dar tiempo de hablar con todo el mundo. Entonces, quien necesita algo de tema de formación, pues que por favor se dirija a mí. Ya está, solamente era eso. Sí, sí. Sí, primer, odia, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer la misma dinámica para todos. En primer lugar, ¿cómo te llamas? Luis. ¿Y cómo se llama tu empresa? o qué SMS te World. Vale, pues cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, el nombre de la empresa realmente es Más Clientes y eh, estamos haciendo un proyecto que es el que quería presentar, que es el de SMS World. Nos dedicamos a proyectos de comunicación, tanto interna como externa de empresa. El proyecto actual es sobre todo de comunicación externa. ¿Qué es lo que trabajamos qué es lo que hacemos eh, fundamentalmente? Comunicaciones a través de SMS, es decir... Eh, ...técnicas del Digital Marketing y dentro de ello del Mobile Marketing. En concreto eh, nos preocupan varias cosas. Lo primero, asistir a las empresas en todo aquello que sería fidelización de clientes para nosotros fundamental y captación de nuevos clientes. La fidelización de nuevos clientes perdón, la captación de nuevos clientes, en gran medida van a venir a través de la propia fidelización de los clientes que ya tenemos en estos momentos. Aquí más de un ponente ha hablado estos días precisamente de la importancia de fidelizar y sobre todo de que es mucho más barato fidelizar que conseguir nuevos clientes. Eh, rápidamente decir eh, tres cosas. Repito, fidelización, captación de nuevos clientes y comunicaciones seguras. Cuando hablo de comunicaciones seguras, hablo de comunicaciones que estén de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, también se ha hablado algo aquí. Y luego, finalmente, muy importante, comunicaciones certificadas. Contratos, envíos, facturas certificadas y SMS certificado con validez legal. Eso es fundamentalmente. Muchas, Muchas gracias. gracias. Pasa a tu compañero. Dime tu nombre, por favor. Bueno, eh, a ver, no estoy acostumbrado a esto del micro. Me va a permitir... Ah, espera, perdona. Eh, al que le toca hablar se pone aquí para que se le vea mejor, ¿vale? Dime tu nombre. Bueno, me vas a permitir que lo dejemos en señor X. Señor X, bien. Y cuando termine la exposición te digo mi nombre real. Vale, ¿quieres añadir algo más o te dejo eh, directamente que hables? Como prefieras. ¿Quieres decir a qué te dedicas o algo? Bueno, sí, yo soy enseñante, trabajo eh, en enseñante. secundaria y... Formación formación adelante bien pues en realidad yo quiero presentar dos proyectos en un minuto haría dos equipos uno va con las chicas y otro va con los chicos y os invito a buscar pues por para las chicas quienes apunten a ellas sobre cualificadas para los chicos libro digital sé que son muy pocas pistas cada uno de ellos puede llevar eh, a la solución del enigma os puedo dar 10 segundos del minuto. Si alguien tiene la respuesta, por favor, que levante la mano. ¿Cuál era la pregunta? Puedo dar para sobre cualificadas. ¿Y cuál es la pregunta? Eh, pues quiero decir, la pregunta es a través de esa palabra clave ¿Sí? deben de llegar al nombre del proyecto. Para los chicos o para el equipo de los chicos, la palabra es libro digital. Bien, doy una segunda pista para el de las chicas, desempleo. Para el equipo de los chicos, interactivo, o sea, las chicas sobrecualificadas, desempleo. Para los chicos, libro digital, interactivo. Bueno, ¿Qué, qué para tengo... las chicas... ¿Sí? Has dicho trabajo, ¿verdad? Has dicho trabajo. Alguien ha no, dicho trabajo? trabajo. Trabajo no es. Vale. Es una sola palabra. Por, la... Como, como, como sí. dijo, perdona, perdona, como dijo Rajoy, por trabajo no te preocupes que trabajo no hay. <risa> <risa> bueno, pues para las chicas voy a dar una tercera pista, serie, y para los chicos, ciencias. O sea, sobrecualificadas, desempleo, serie. Para los chicos, libro digital, interactivo, ciencias. Si no lo encontráis con esto, de verdad os podéis dedicar a otra cosa. Vale, nos has dejado en vilo. Ahora todos queremos contactar con él para que nos cuente más. ¿Pasamos al siguiente? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas. Mi nombre es Ulrike Handrich. ¿Perdón? <risa> Ulrike Handrich, es ah, alemán. Ulrike Hunter, claro. ¿Y eh, qué te dedicas? Mi eh, marca, mi empresa se llama Mimiga y antes de contar un poco más quería lanzar una pregunta. Eh, no sé si os habéis dado cuenta que cada vez más gente convive con un felino y esta silenciosa revolución pasa bastante desapercibida. Eh, la gente que tiene perro y lo saca a la calle pues se encuentra con sus iguales y, pero, y la gente que tiene gato. Entonces desde nuestra, de, de nuestra Mimiga queremos eh, ayudar a salir a esta gente del anonimato con camisetas personalizadas, artesanas, eh, bordadas en los colores de su felino. Y bueno, Mimiga es más que esto, es un proyecto eh, innovador, emprendedor con ropa personalizada, no solamente para los amantes de los gatos, sino para cualquiera que busca una prenda original o un regalo especial. Y a esto unimos un compromiso medioambiental y un apoyo a protección animal. Muchas gracias. Encontráis, perdona, <ríe> encontráis más información en www.mimiga.es o en el Facebook Mimiga Shots. Eh, aprovecho también, en el Facebook tenemos un concurso para ganar una de nuestras camisetas. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿a qué te dedicas? Pues. Una eh, palabra, ¿a qué te dedicas? Al marketing. Marketing. Estás en el sitio apropiado. Cuéntanos. Eso dicen. <risa> Bueno, yo pertenezco a la empresa Haman Al-Andalus. No sé si alguno de vosotros conoce. ¿Conocéis alguno de la marca? ¿Alguno ha estado en Granada, en Córdoba o en Madrid bañándose? Ah, los baños. Mi empresa. <risa> Sí, sí, sí, ahí. Ahora, ahora os lo explico. Mi empresa se dedica a recuperar una tradición que cuando Felipe II de la Inquisición eh, y la revuelta de la Alpujarra eh, llegó a un nivel, vamos a decir, de, de tensión demasiado alto, se prohibieron los baños árabes porque era un lugar pues, donde pues se socializaba políticamente, pues no era conveniente que la Inquisición tuviera ese tipo de, de cosas. Entonces se prohibieron. En el 98... Eh, ...un grupo de emprendedores en Granada empezó a reconstruir... ...o a recu recuperar eh, unos baños árabes... Eh, ...exactamente iguales de los que había en el Andaluz... ...el Andaluz era distinto que el resto de países árabes... ...porque se encontraron con las culturas que había en España... ...y eh, pues se relacionaron pues con, con las termas romanas... ...con toda la cultura judía, árabe y cristiana... ...que convivieron en, en esa época... ...abrimos Granada, luego fue Córdoba, luego fue Madrid... ...y un poco lo que quiero comunicar aquí... ...es que abrimos ahora en Málaga, en abril... Eh, ahora hay cuatro, cuatro invitaciones para doble baño con, para dos personas de baño con masaje. Eh, y esa tradición, además en Málaga, es buque insignia porque se combina con altísima tecnología. Tecnología geotérmica donde se han excavado 15 pozos en calle Pozos Dulce, al lado de la, la iglesia de los Mártires, cerca de, del Thyssen. Se han excavado 15 pozos a 150 metros para Perdona, conseguir. Perdona. Tú sabes que de todo lo que estás diciendo, lo que el público se va a quedar es que se pueden ir a bañar grande eh, gratis a tu hotel. Eso es lo sí. más importante. No, no, no. A, a los baños. Eso lo habéis sí. oído, hay ¿verdad? Cuatro, cuatro sí. invitaciones para dos personas. Vale, para pues ya los Para descubrir la historia, para ver este espectacular sitio que estamos construyendo en Málaga. Y además, pues también quería comentar un poco, con también agradecimiento un poco a, a, a lo que estáis haciendo aquí en Actitud Social, que todos y cada una de las ponencias que hemos estado viendo aquí, la estamos por lo menos intentando a, a aplicar. Toda esa experiencia, pues son errores y son aciertos que vamos día a día eh, consiguiendo que y la verdad es que habéis sido capaces de, eh, eh, digamos, ya no solo para... Eh, o sale sea, pero la el, empresa en marcha. el peloteo cuenta como no, tiempo no, no, también. No, no, no, es peloteo, <risas> no es peloteo. Eh, Incluso ponencias que a lo mejor eran menos... Esto de menos pronto se convierte en un diálogo, estamos aquí charlando nuestras cosas. Mira, yo te quiero decir que las ponencias, bueno, todas las vamos a colgar en YouTube, se están grabando tres cámaras, etcétera. El año pasado algunas de las ponencias yo me las veí eh, dos o hasta tres veces. Concretamente la que más me gustó, la que más me fue útil, mejor dicho, fue la de identidad visual, de los amigos de ASA Visual. Y gracias a ellos la identidad visual nueva, es gracias a ellos. ellos empezaron haciéndolas, pero finalmente la terminé yo porque era demasiado trabajo y al final la hemos hecho conjuntamente. Aprovecho para mencionarles a ellos. Me parece, pues, muchas gracias por el regalo Difficial. y un aplauso grande. Adelántate. Bueno, vosotras sois dos, ¿no? Nosotras dos. ¿Pero vais a hablar las dos en plan Pimpinela o...? Bueno, de momento yo y si ella quiere también. Vale, ella te acompaña. <risa> ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es Mari y a mi socia Camino. ¿Y cómo se llama vuestra empresa o actividad? Nosotras hemos creado un despacho de abogados. Eh, se llama Sinerlex Abogados. Estamos especializadas en el derecho de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos aquí en este evento porque bueno, siempre sabemos que tenemos que estar al día en todo lo relativo a internet, redes sociales y demás por nuestra especialidad pero además porque todavía sabemos que hay gente que cree que en esto de Internet y de las redes sociales no hay legislación aplicable y que se puede hacer un montón de cosas. Realmente no es así. De hecho, ayer uno de los ponentes expuso eh, un problema que había tenido con el uso de una imagen en una campaña o en una publicación que luego resultó estar protegida por derechos de autor. Pues bien, en esa línea trabajamos nosotras. Eh, comercio electrónico, protección de datos, propiedad intelectual, etcétera. Eh, tenemos tres líneas de servicios fundamentales, está la consultoría, eh, que con eso lo que intentamos es evitar que el cliente meta la pata, la defensa legal, que es cuando el cliente ha metido la pata y luego tenemos también la formación, que por cierto está teniendo mucho éxito y aceptación un curso eh, sobre aspectos legales del marketing 2.0, lo suelto para los community managers que hay por aquí. Y bueno, estamos a vuestra disposición por si queréis charlar con nosotras. Muchas gracias. A mí me parece especialmente interesante la parte de la formación porque hay gente que puede permitirse asistir a un curso y no porque por asistir a un curso él ya vaya a saber todo sino porque asistes a un curso, tienes una introducción y luego cuando te tienes que pelear con tu abogado pues ya hablas un poco su idioma. Yo lo veo interesante esa parte. Nuestro siguiente invitado se llama... Mi nombre es Adrián y os vengo a contar qué hacemos en ¿Qué sabes hacer? Adelante. Lamentablemente es cierto que hoy día hay muchas personas que quieren trabajar y no pueden pero también es cierto que a las empresas cada vez les cuesta más esfuerzo encontrar al perfil que están buscando y eso no es todo, me he parado a estudiar más de 20.000 currículums de personas que quieren trabajar y nos hemos dado cuenta que una pequeña parte de ellos cuenta lo que realmente se hacer. Entonces hacer cuando nos damos cuenta de todo esto se nos ocurre el portal que quesaleshacer.com un lugar donde ayudamos a personas a conseguir trabajo nos definimos como el primer portal gratuito de búsqueda de empleados en este portal no publicamos ofertas de empleo sino currículums de personas que quieren trabajar nuestro punto diferencial es que llamamos a empresas para sugerirle el currículum de nuestros usuarios cuando detectamos ofertas de empleo fines a ellos eh, cuando publicas tu currículum Además de formación y experiencia, puedes contar tus capacidades y logros, incluso un video currículum, mostrando realmente lo que sabes hacer. Y lo más importante, ser diferente a los ojos de tu futuro jefe. En este portal son las empresas quienes buscan de forma exacta, inmediata y gratuita el perfil que están buscando. Yo lanzo una pregunta. ¿Cuánto cuesta repartir en Málaga 10 currículums? Entre fotógrafos y transporte, cierta cantidad de dinero y mucho tiempo. En este portal... Publicas tu currículum una sola vez y he visto por miles de empresas realmente interesadas en tu perfil. ¿En qué sabes hacer? Trabajamos para mostrar lo mejor de ti con actitud para un bien social. Muchas vale. gracias. Gracias. ¿Qué sabes hacer? Punto com. ¿Tu nombre? Eh, Carlos. Carlos. ¿Tú te dedicas a la política? Eh, también. Joder. ¿Y cuál es tu actividad, empresa? Eh, bueno, soy socio de una empresa que se dedica al tema de la personalización, eh, directamente implicado en lo que es el, la, la última parte del marketing. Vale, regalos publicitarios, no Personaliz entre otras cosas, ¿no? Merchandising. Vale, vale. Bueno, Pues empieza a hablar. Eh, Estámpate, estampa ideas... Eh, nuestra marca, eh, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es el tema de rotulación, cartelería, diseño, es decir, que cuando ya hay un plan de marketing, una estrategia, pero eh, nosotros hacemos la última parte, ¿eh? pero no solo actuamos con pymes, pequeñas o medianas empresas, sino también con grupos de amigos, eh, ONG, mm, sociedades, comunidades, eh, todo tipo de personas que necesiten poder hacer un banner como tenemos aquí o una camiseta como las que reparte eh, para este acto o los Lanyard, es decir, eh, hacemos todo tipo de productos que pueden ser... Eh, que esta empresa, estos grupos, estas personas necesitan comunicar. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Siguiente es... ¿Quién queda? ¿Quedas tú? El último. Los últimos serán los primeros. Dime cuál es tu nombre. Soy eh, Antonio Ramírez y vengo de la empresa Happy Client. Vale, pues cuéntanos. ¿Suelto? Suelta, suelta el perro. Bueno, ¿hay algo más importante para vosotros o para vuestros negocios que los clientes se vayan satisfechos? Sí, que se dejen la pasta. ¿Más importante que se vayan satisfechos? No, en realidad es, es más importante que se queden satisfechos porque si se dejan la pasta pero no están satisfechos nunca más volverán, siempre hablarán mal de ti y se correcto correcto, pues correcto. En, esa, en esa base nace happy Client, una, una sencilla herramienta que mide la satisfacción de los clientes en tiempo real en un restaurante en un hotel o en cualquier otro sitio como podréis comprobar ahora también vais a ser eh, protagonista de este evento y a través de a través de un, un enlace que va a poner mi compañero en, en el hashtag de actitud social podréis votar esta misma tarde. El, cuando eh, tú llegas a un eh, restaurante te ponen, te ponen el. Termina de consumir. Perdona, que... ¿el enlace te lo sabes de memoria? La, esta pantalla está conectada, ¿no? ¿Hm? Ángel. Eventos, eventoshk.com barra actitud social. Un momentito. Vale, dímelo, entréamelo. Eventoshk.com Eventos. Eh, eventos... No, no son sensibles los dominios. Eventos sigue. Eventoshk.com. HK. Punto .com Barra actitud social barra ¿Voy bien? Sí Los dominios no son Eventos. sensibles a mayúsculas y sí. minúsculas Eventos HK, sí. Eventos HK Te sobre el punto de HK Eventos Sí Anda que también me lo habéis puesto fácil eh Ay. Claro, es que es muy tarde esa es la dirección correcta, ¿verdad? Debería ser. Debería salir si yo tuviera internet. Lo que quiero que vosotros es probéis a, a cargar esa dirección en vuestros teléfonos, porque aquí puede que no salga. porque Aquí se está cargando, pero vale. Como la dirección está escrita ahí... Pues tú ya puedes terminar de decir lo que ibas a decir, para que la gente pueda participar. Aparte de eso, también la van a tuitear en el hashtag, ¿vale? Sí, ya está tuiteado, ya la podéis usar. El, el sistema es muy sencillo, cuando llegáis a un restaurante o un hotel de aquí de Málaga, que ya tenéis varios esta noche, si salís alguno lo podéis comprobar. Cuando os ponen la pedir, la... pedir la cuenta, os ponen una tablet como esta y os, os enseña las cinco caritas nuestras de Happy Client. Me ha encantado, me ha gustado, normalito, se puede mejorar o no me ha gustado. Solamente tenéis que dedicarle cinco segundos, decir qué os ha parecido el, el hotel o el restaurante. Está apareciendo ya en pantalla. ¿Vale? Exactamente. Solamente también podéis decir por dónde ha llegado el cliente, por dónde habéis llegado a, a ese hotel o a ese restaurante, si a través de internet, publicidad, prensa o radio cualquier otro tipo. Vale. Y tenéis que poner el número de factura para que sea un voto no, boico no boicoteable. Pónselo fácil, Ponlo ¿Vale? fácil. Y podéis escribir cualquier comentario y eso se podrá llevar luego a las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. Así vale. de fácil. Entonces, es un sistema para restaurantes, negocios, etcétera, pero nosotros lo vamos a usar aquí para que vosotros podáis opinar sobre este evento que os ha parecido. Y la parte interesante, sobre todo, es la parte del final donde podéis poner comentarios para mejorar o cosas que podamos hacer. Entonces, es, eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias, Andy, por dejarme gracias a ti. exponer